I'm Hola cómo están mi nombre es John y este es mi canal, para aquellos que no me conocen espero que les guste, tenía tiempo ya sin montar videos os pido perdón pues anda que, que os digo que he estado un poco ocupado y que, que ha sido difícil pero ya estoy de vuelta, el día de hoy les traigo un video que espero que muchos les guste y este video trata sobre la depresión y la depresión es un estado mental y emocional que lleva a las personas al agotamiento, se sienten como que agotadas, que no quieren nada, que quieren solamente acostarse a dormir y, y más nada, o sea, no quieren hacer más nada. En mi caso me da es por comer porque se mezcla con la ansiedad y me da por comer y comer y comer y comer y comer y tengo, puedo tener hambre todo el santo día. la desmotivación, o sea, hasta a veces es por completo, está por el piso. También es porque Estás desilusionado del mundo entero, es como que todo te parece mal, todo te va a ir mal, piensas que todo está yendo por un camino equivocado y bueno. Eso es lo que pasa prácticamente muchas veces en medio de todo este proceso de depresión. La depresión puede venir de muchas, o sea, por muchas razones. Puede ser por emocional, porque cortaste con una persona o porque simplemente... Se murió un familiar o un amigo. También puede ser porque te botaron del trabajo. Puede ser por cuestiones físicas de que estás enfermo, por algo. Hay muchas razones. Pero sí te puedo decir que hay 101 mil de razones para que salgas adelante. Y para que dejes eso a un lado. Hace eh, unos días en el video de Me Quiero Suicidar que yo hice hace tiempo ya. Un chico me escribió y me dijo, no, que se había intentado suicidar. Tomarse unas pastillas. Para matarse, pues para morirse Porque resulta ser que se ve enamorado de una muchacha Que no le paró que no le presta atención en nada Y que él se quería a matar porque quería morir Que sin ella no era nadie La depresión tiene varios puntos eh, como, Son como varios tips que quiero darles a ustedes Espero que les gusten Y esto es para salir de la depresión, no es para entrar eh. El punto número uno es, es, que, es que te expreses pues, O sea, que escribas lo que sientes Porque muchas veces hay llorar Porque simplemente eh, te sientes depresivo Pero no sabes por qué Y por qué lloras, no sé por qué, pero lloro Entonces no es, no es lo más lógico Sino que la idea que puedas Matar la culera por la cabeza y chao Escribe lo que sientes, por qué, para que llegas a la raíz Del por qué te sientes de esa forma Y bueno, atacar el problema de raíz La segunda es que te ames a ti mismo Muchas veces por cuestiones de problemas con otras personas Te sientes mal porque, no sé Te sientes dependiente totalmente de esta persona Y no, la o sea, tienes que buscar amarte a ti mismo Como persona, mismo o misma como persona de aquí Tienes que buscar amarte porque si no te amas a ti mismo ¿Cómo puedes armar a otro? La número tres y no menos importante Es que no busques aprobación de los demás O sea, ya con que a ti te guste ya está bien Obviamente todo esto dentro de un marco de lo bueno De qué es bueno No es porque, ay no, yo fumo cocaína, a mí me gusta Y bueno, vamos a darle No papá, hay, hay un marco de lo bueno, ¿sabes? De las cosas que hay buenas que hay que hacer Allí te lo dejo La número cuatro es que busques apoyo y no apoyo el de vaca y pollito, ¿no? Sino que busques a una persona que te ayude con esta situación. Eh, puede ser tu papá, puede ser tu mamá. Hay personas que no tienen mamá. Eh, buscas a otra persona. Puedes buscar apoyo en quien sea. Perdón por los que no tengan mamá. Yo tampoco la tengo, por eso hice como... Eh, puedes buscar apoyo en muchas personas que tú sepas que verdaderamente te quieren. Para que te ayuden a salir de la depresión. Bien sea así para comerte un helado inmenso. Créame, los helados... El chocolate ayuda Y busca, busca a esa persona Coméntales, dile que sientes Dile que expresas Que de alguna forma esta persona te puede ayudar Si no, bueno, busca un psiquiatra, un psiquiatra. ¿Sí? Un psiquiatra, un psicólogo Bueno, no creo que sea un psicólogo psicólogo este, Pero busca una persona para que te oriente Y te ayude a canalizar las emociones La número 5 Nunca pierdas las esperanzas Siempre viene algo bueno Siempre va a pasar algo bueno Después de cada tormenta viene la calma eh, Después de cada lluvia viene el arco iris Siempre búscale, sácale lo bueno a las cosas Y búscale la parte buena de todas las cosas así, Busca hacer lo mejor siempre Y verás que te va a salir No por ser positivo y el arco iris y el rainbow ay sí! no, la idea es que seas concreto, pienses con, con lógica, tengas una mente abierta de que todo va a salir bien y ya, la última y de pronto hay muchos otros tips que puedes, puedes buscarlos verlos y si quieres los pones abajo en comentarios no pero la última es que busques siempre hacer algo o sea siempre tienes algo que hacer porque si te quedas todo el Día en la cama acostado No te vas a levantar nunca Te vas a sentir más depresivo Y si buscas hacer algo Te vas a sentir bien De pronto hacer ejercicio El hacer ejercicio Tiene un efecto químico en, en el organismo Que hace que te sientas feliz eh, Busca también hacer algo productivo Que lo hagas con tus propias manos Porque esto es como que Hey, yo lo hice Me gustó Y me siento superado ¿Sabes? Como busca cumplir tus metas Para poder que pases este proceso Lo más rápido posible Espero que este video les haya gustado Y si les gustó Por favor Compártanlo, no sean tan ratas Compártanlo, porque muchas personas que tienen a su alrededor Pueden necesitarlo y puede que les guste Pues nada, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y si les gustó por favor denle like y compártelo Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal Y dale a la campanita para cuando salgan videos nuevos Y... ¡Sampate!